Pastor David, buenos días, hermanos, buenos días. Quiero dar mi testimonio, quiero dar gloria a Dios. Mi testimonio es de mi esposo, ¿no? Que Hola. tenía una herida en la, cerca a la nariz y <coughs> a dirección de los ojos. Entonces, este, le salió así de la nada una heridita y sangraba, a veces no, y se secaba y cosas así, no, no le di tanta importancia ni él tampoco porque creíamos que se iba a sanar, así nomás cuando nos dimos cuenta ya han pasado casi cuatro meses entonces, este, entonces tuve que llamar al pastor, al llamar al pastor, él oró, el pastor oró, este, sobre la foto de mi esposo y a la vez lo llamó y oró en él y con el pañuelo de nuestro pastor principal al orar ese día, ese día sangró tres veces, tres veces, y todavía mi esposo me dice, oye, estoy sangrando más, me dice, y le, ahí le dije yo, ten fe, ahí Dios está obrando, le digo, está sacando todos los microbios, todos, toda la contaminación que ha tenido esa herida, y por eso está sangrando, le dije, y dicho hecho, hermano, ya pasó 15 días, ahorita la herida está totalmente seca, Quedó la cicatriz, pero sé que también el pastor David me oró por la cicatriz, así que sé que también la cicatriz va a ser borrada. Toda la gloria a Dios. Tengo esa fe total en que Dios está vivo y responde poderosamente. Como les digo, gracias al espacio espiritual de nuestro pastor principal, que nosotros somos privilegiados, no solo nosotros, sino que su cobertura es tan grande que llega a nuestra familia que todavía no está congregada, pero llega a todos ellos la sanidad, la respuesta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.